Muy buenas, bienvenidos al canal de nuevo. Les quiero contar que nos vamos a ir a un lugar llamado al auditorio para mostrar lo que sea esta foto. Ok, ya es una foto, bien, perfecto. Vamos a ver por allá, nos vamos a encontrar con un buen amigo mío. Vamos a ver cómo sale esa foto. Yes, yeah. de computación que hay rápido Voy a estar llegando ya nos vamos a dentro un de poco Hey. Apurate, ¡Qué a ¡Papé! ¡Papé! ¡Apúrate, coño! Que ya lo pongo, ya lo pongo, relájate. ¡Mira, mira! Bueno, chicos, ya llegamos a lo que sería el auditorio. Está justamente allá. Miren. La cosa es lo que se llama pequeña. Así que vamos a mostrar lo que sería la foto. Vamos a poner aquí lo que da a dar el, la cámara y vamos a darle. Chicos, sí, pues ya llegamos a lo que sería la zona. Bueno, ahora sí me ve mejor la ciencia. Llegamos a la zona, lo que tengo que hacer es poner el trípode allí. ¿Lo Ahí. Ahí, justamente. Ahí. ¿Vale? Y mi querido miro el alma. Me ayuda a hacer la foto, vale. Me va a indicar y ya está. No hay, no hay más cosas que tener que pegarlos. Ahí, comprarme ahí. Me gusta. Y vamos a hacer un montón, un montón de fotos ahora. a ver ahora. despidiendo el video ya con esta tremenda vista espero que les haya gustado la foto y si quieren más ponen un buen me gusta y apoyando lo que sería el vídeo pueden si en redes sociales. y además en instagram que estoy tomando una buena foto ahí y espero que les estén gustando con de todo el plazo nos vemos en la próxima chao